¿Qué me pusieron? Lo que tengo que dibujar. Boludo. ¿Cómo mierda o esto, boludo? Uy, yo tampoco, yo dibujo de palitos. ¿Puedo dibujar de palitos? Mientras se entienda lo que quiero. A mí va a ser muy fácil la, la, la seguro. Se Puta, no, yo no sé cosa. si este chabón tiene bigote o no. Ah bueno. Ay ah, no, encima no tiene el pelo así. Dios. ¿Cómo hago para hacer para atrás? ¿Se puede hacer para atrás? Sí. ¿Cómo? Tengo que borrar con la eh, goma. Hay unas flechitas a la derecha, en las herramientas. Ay, soy tarado, de verdad. Me cago. Uh, necesito hacer más finito, ahí está. ¡No! ¡No, no. no le está, está dibujando! Bien. Ah, tengo que poner la pistola. Igual no hay tiempo, ¿no? Sí, man. Sí, hay. Cada vez es más, ra es más rápido, así. Uy, que... la puta madre, boludo. Mike, yo no soy dibujar una mierda. Ah, mierda, lo siento. Yo no sé si esto se va a entender un choto. No, esto no lo van a entender nadie, boludo. Yo tampoco, el video está muy difícil de entender porque soy una mierda dibujando. Está ringeando algo Yo lo hice al toque bol. Yo creo que se lo yeah, yeah, no, Ya. No, ahora Ya acabé, ya me vi No, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es <risa> eso? Decime yeah. que sí Decime que sí era lo que... <risa> Ay, No puedo más, chavón. ¿Cómo se dibuja una tijera? Parece un penny, boludo, mi tijera. No, literal, parece. No, una vez perón con maní. ¿Cómo se hace? Ah, ya está, ya está, ya está. Dejás ahí, eh. Te yeah. echaba la culpa. O sea, ¿cómo el mambo? Yo dibujo lo que me parece que tengo que dibujar uh -huh. y ustedes tienen que adivinar qué. O sea, ¿les parece a ustedes no. lo que dibujé yo? O... Después lo que va a hacer la otra persona es darle una descripción de lo que ve y otra persona va a dibujar esa descripción y otra persona va a volver a describir lo que dibujó. Falta una ronda más. Está bien. No entendí, pero bueno, sí. ahora, ahora te vas a dar cuenta, ahora cuando termina el logro. No puede ser que me quedo igualito. ¿Qué le pasó? Tres y vos por qué no podés jugar. Pues sí, ¿verdad? hacemos. ¿Vieron la adicción? No, mentira. No sé si se escribe así. <tose> Tracy con pantalones rosa El fa que se ha dibujo a okay. Tracy <tose> ¿Quién Lil Xan, boludo Yo no bueno, pues estoy viendo a la... alguien que me comparta Ahí comparto. comparto? <m> <tose> Todo dibujar a Tracy <tose> <y se tose> <tato>. Filmar <tose> <tose> en... Todo lo dibujo era Tracy Fake Haze roba contenido Me cae la risa con ese, boludo, te juro Llegó, <tose> tal eso <risa> mira que veo. Sí, eso sí llegó. Sí llegó. Un No, ah, boludo. No. ¿Qué? No, que ver. <risa> Literal, que yo tuve que buscarlo a mí. Sí, si me <risa> buscaron como yo y tengo el pelo largo. <risa> Me corté el, el tío? Tío? Man, Es que no pensé que. Sí, cierto, se me olvidó que Jesús pues, usa YouTube mucho también. Aguanta el cemento. ¿Qué? <risa> ¿qué, qué mierda hace con esto? ¿Qué? ¡No! ¡Te combe! Yo puedo ceder Nada que ver. Okay. Man, aguanta el cemento, WTF. Si pero qué carajo, un ¿De dónde viene esa frase, boludo? Bueno, aguanta el no. chismoso escalando. Es lo que tío. me apareció al principio, yo lo copié, boludo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé cómo la tiene, te juro, boludo. Chisme, No, tremendo. Chabón. Está de tinca, boludo. Sí, sí, sí. Conforme sí, vale, vale. este. Un aplauso. Wow. Clap, clap, clap. Muy bien, muy bien, muy bastante Bueno, Bastante bien, vale. la verdad. Nooo, no, uh, no puede Es que todos decimos cosas de pene. Por Dios Es verdad sí. todo pensando en pene. Es sí. como pija de dibujo esto, boludo Voy a verme el pene para poder hacer esto <risa> Uy, uh, man Eso está un poco difícil, la verdad No, no, no puede ser lo que estoy diciendo no es que... Nunca me habían pedido algo tan comprometedor y difícil, la verdad What the fuck? <risa> ¿qué es eso? No me acaba de salir el mejor peruano hecho <risa> en la vida, la verdad ¿Cómo mierda dibujo esto, boludo? Ay, no puede ser. Ay, no puedo, así no. ¿Quién está comiendo? No. ¿Me comidas? Um, toma Ay, No. Gracias. Ah, puta madre, ¿cómo es este chabón? No me sé de encima ni me acuerdo cómo, cómo es él. ¿Entendés o no entendés? ¿Me explico? Bueno, yo ya terminé. No, no, sé. no sé cómo quedar. no! No. The... ¡No! ¿Este lo voy a tener que censurar <risa> Un hombre palito con pena realista. <risa> El... sombreado. Todo, todo. Un tipo bajéndose. Es difícil, es difícil. Que... <risa> no, no, no, no, ¡No! ¡Es Romero! No, no, <risa> <risa> ¡Es Romero! <tu> <risa> no mames. <risa> no es simple, no. boludo. Yo quería ver algo diferente, la verdad. T... Miren esto. <risa> Eso, <risa> no, algo así no me la verdad. No, <risa> Era exactamente lo que hizo Rey Yo sabía. No de mío? Yo sabía que era Diatic, yo fui un mexicano. Miren esto, miren esto, eh. Le hizo medio coloradito, así. Mirá, lo viene a toque. ¡Es diabético! <risa> <risa> no, no, no, no, no vamos serio? Sí, es no, ah, tremendo. <risa> tremendo. <risa> Mario. Mario. <risa> Dios Uh, no sé por qué, peruano <risa> no, no, no. El pelo, boludo. El pelo de peruano. <risa> ¿Por qué yo? ¿Cómo que yo? No estoy tan negro yo. ¿Qué te pasa? <risa> yo no estoy así. ¡Qué mierda! Ah, ah, bien, muy muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Uy, bueno. Oh, oh, está genial esto! Anashi. Oh, ah, pero, pero espérate, ¿qué estamos haciendo todos? ¿te ¿Qué, ¿sí qué te hay, te hay que dibujar ahora? Lo que quieras, pero lo, otra persona hace el siguiente cuadro y así. ¡Aplausos! Nice. ¿Qué es esto? <risa> ¿Mm -hmm? Esa fue mi aportación Cuidado, boludo ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que salgas el licuadito de flechilla? ¿Puede ser, pa? Pero a Para ser que te echaste un meo en un vaso, boludo Igual, sí, yo me echaste un meo en un vaso No? Chicos, estoy muriendo de depresión mañana, es mi cumpleaños ¡Joda! Pero... ¿Alguien dijo que va a ser joda? <risa> Yendo. Dale, un martes Eh, restaría, boludo ¿Qué, qué te pensás? Me tomo el sí, bondi para allá, sí, te caigo y me pongo ahí a bailar en tu pieza así en bolas No sé qué pija es esto pero bueno voy a hacer el intento para dibujar esta Sofía ¿Qué es eso? Vos probalo, probá ¡Probá, sai ¡Probá! ¡Dios! ¿Limón? ¿Te gusta o no te gusta? Está bueno Se llama limonada limón. Yo también te, quiero, te, estoy cagando el calor Me voy para allá, sí. eh Te pagas el pasaje Por una limonada de la mamá de sai yendo Ah, ¿Ah? Única. obvio. <risa> <risa> Chau chicos, adiós. Uah, boludo. O nunca tomé una limonada o esto es lo mejor del mundo. Está presumiendo que tiene limonada, y yo, ¿no? Amigo. Obviamente Estábamos todos muy kinky nasty hoy, eh Mucha caca, culo, pedos Tetas Ah, no, faltaron las tetas Nadie dibujó ah, tetas no, ni, una, ni una mujer, boludo tipo, no, no, ni, no. Una, ni una boobie Ok Me están corriendo Ah, bien Pero ahí vengo yo No, No, se, no, no, se no, cae No, se cae Se retropezó. Qué buena, boludo Aplauso, aplauso. Qué buena, muy buena, muchachos bueno. Vamos, next no, Un gaucho. Un gaucho. Parece un rapero, boludo. <risa> ahí empezó, ahí empezó lo más. Ahí empezó la foto. Ay, me muero, boludo. <risa> Alta turbo, boludo. No, buenísimo, boludo. <risa> No, Tomar limón y reírme no es la mejor idea Creo que ah, eso es no, lo mejor no. que vi hoy, boludo <ríe> Mira no, mucho, eh, uh, Me gusta, me gusta, la voy a guardar <ríe> Yo también estoy <ríe> <O> sea... <ríe> Malísima esa secuencia, boludo, va aburrida No avanzaba más, se pone a bailar <ríe> Se cambia a los árboles, viste Ahora no, son palmeras, boludo Sigue bailando, se le <ríe> va ahí a la mitad de la cara bailando. Y ahí voy yo <ríe> No, la pija no. al final eh, qué en piola no, no. igual, eh. Mal, mal, está piola, eh. Tenía que poner pena todo. todo. Uh, no. Este está no. censurado, ¿eh? Y se firma, viste. La pija. Ay, lo firma todavía. No, ay, ya sé dónde pasó. No, qué re piola, eh. Oh, no, re, hijo de puta. Que... Va, no, no. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no vos? Oh? ¡Actro! ¿Otro? No, ¡Amigo! no me la potencia. ¡Ay, bueno, bueno! Se está a un cohete de la nada, tío. No, no puedo. No, ¿qué es esto? No, oh, pues. mierda, dibujo, eh! <risa> ¿A quién le tocó el más difícil? ¿Qué opinan ustedes? Así por tirar, yo digo que le tocó a Diatic. A mí, me tocó, a mí me tocó uno bueno, la verdad Entonces sé vos no, la concha, tú <risa> No te mueras, hay que terminar la partida Chicos, les tengo una noticia, ahora que están todos Estás embarazada Bien, aplausos, aplausos! ¿Estás En vivo y en directo, chicos <risa> ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa <risa> boludo? Eso, se imagina que haya pasado eso, que yo esté jugando y no he estado grabando, y he estado diciendo que estaba grabando, pero no he grabado, se imagina. Se imagina que haya, pasado ¿Se eso? ¿Se que haya pasado eso, yo me corto lo que viene haciendo un cojón U, Escucha, me pasa, se imagina que haya pasado eso. Es que pasa, yo, yo me corto el cojón derecho. ¡A huevo! ¡Al Chile! Bueno, bajado meteorito también. Es el mejor, creo. ¿Ahora pasó eso? Ah, buenísimo. Le la cara. Que le comienza por favor que se lo coma. Que se lo coma. Es una no, por favor. No. Ay, ese... no se lo tenía que comer. al final, mira al final. Ah, quería que se lo comiera para eso. No, no chiquitito, no sé que chetecito. El que el Es el Llegó con hepatitis al tercer dibujo Me encanta, boludo Se cayó encima de todo. ¿no? boludo ¿Por qué le pasó a todo no, no, boludo? ¡No! ¿Por qué le tiraba sangre, boludo? ¡Mira, no, lo montó! Era un pijazo, un pijazo, mira uh. Y los otros de atrás, ¿qué hacían? ¿Qué? ¿Qué? Con sangre, boludo. Pero dejó de ser que... negro, ¿se dieron cuenta? Dejó de ser negro no, oh, no. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué estás tirando? No ¿Qué estás tirando? ¿Qué es esto, no. parza? No, no puedes terminar la idea. No sé eso. Se pudrió, no, se pudrió el señor. Rebasando, vuelte. No. No. no. se puede subir, boludo. <risa> boludo, estuvo a Nash.